es que yo tuve muy claro desde muy chico, que esto era lo que me quería dedicar. Yo creo que esto viene desde que acompañaba a mi mamá cuando era chico, mientras hacía la comida, me interesaba ver cómo de la nada pasaba toda una serie de procesos y terminaba un plato que me encantaba, que veía la reacción de mi, de mi familia, cómo todos alrededor de la mesa, después de salir del colegio, pues disfrutaba de la comida que hacía. A mí me gustaba eso que veía y sentía que además pues era una forma muy honesta de vivir y que podía, sin duda, pues convertirse en un negocio rentable. Pues el reto más difícil de empezar con este proyecto es tener la confianza del cliente, tener esa primera oportunidad de probar, de llegar, porque al final de cuentas es un gasto en el que uno incurre cuando llega a un restaurante y dar esa primera oportunidad es si decir, estoy dispuesto a pagar por probar tus alimentos, yo creo que eso es un honor muy grande, y eso es lo que vuelve tan difícil esta industria. Son los mismos clientes, es la misma gente la que hace que un restaurante tenga cualquiera una personalidad propia, característica, que hace que un restaurante sea diferente a otro, más allá también de incluso de la comida. A mí me inspira mucho querer lograr las cosas, y demostrar a mí mismo que todo lo que tú sueñas eres capaz de hacerlo cuesta trabajo, que es difícil, que a veces parece que no tiene sentido, pero que cuando vas logrando pequeños pasos y te vas demostrando a ti mismo que sí se puede, esa es una de mis mayores inspiraciones. Pero también las reacciones de la gente, el generar una sonrisa, el poder hacer que la gente pase un buen momento, también puedas demostrarle a la gente que se puede y poder inspirar a alguien más, aunque sea una sola persona, eso creo que es de mis mayores incentivos.